Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a un video de Red Dead Redemption 2 En este video les voy a enseñar a cómo conseguir mucho dinero, oro, experiencia y experiencia de cazar recompensas Si eres novato en el juego y hasta ahora tienes el primer rol, pues, que es el de cazar recompensas Lo primero que tendréis que hacer y lo más obvio es conseguir el rol de cazar recompensas Vale 15 lingotes, el normal y el de prestigio 30 Pero obviamente el de prestigio es como un gasto innecesario solo, solo necesitamos el normal Entonces buscaremos el tablero de recompensa más cercano Y nos iremos a fugitivos legendarios Este truco funciona con cualquier fugitivo Pero con el que yo más recomiendo es Era Doyle. En inglés es perfecto Uy sí claro, <risa> ni siquiera puedes cuidarte solo y esta es la fugitiva, por así decirlo, la más fácil de capturar y de hacer el truco. Entonces vamos a pasar a donde se hace todo esto. Al principio nos van a mostrar unas cinemáticas de, de ella y su historia y la trampa en la que van a caer. Y luego van a aparecer dos sujetos y nos van a contar todo el plan y la trampa que traen pues, para capturarla a ella. Y disculpen esa cara tan genérica del personaje. Es que la verdad me dio pereza hacer. Un personaje desde cero Entonces aquí nos van a seguir hablando Y eh, tenemos un momento para ocultarnos Y aquí es donde tendremos que esperar De 3 a 5 minutos Para efectuar el truco Como primer paso para completar esta misión Con la experiencia del dinero Tendremos que irnos a la parte de abajo A la que estoy yendo en este momento Que es como un un túnel secreto, pues por así decirlo Donde pues va a haber un alcohol Ese es como el punto de referencia Que es para eh, Madame Nazar Para coleccionista Lo que tendremos que hacer a continuación Es esperar eh, agachados eh, Hasta que pues llegue El símbolo de Era Doyle Y mientras esperamos justamente Donde estoy en este punto, donde lo estoy mostrando eh, Van a aparecer los guardias Y era Doyle entonces vamos a hacer una técnica llamada esperando rápido Porque si sí se demora entre 5 o 3 minutos Es lo, lo único que podemos hacer Entonces ahí ya va llegando Y mientras pasa el tiempo Ahí como la están viendo se va a pasar de un momento A donde les dije que pues, se iba a posicionar para empezar a atacar Ahí como vieron ya pasó Entonces nos salimos del escondite Y nos armamos de coraje para atraparla Y al mismo tiempo llamamos al caballo rápidamente Porque el... El caballo es un lentejo, o sea, se demora muchísimo en llegar. Una técnica que yo utilizo pues para que no me maten es tomar tónicos antes para que no me maten y utilizar eh, la carta que es como la del sombrero, por si me pegan en la cabeza no me muero. Entonces aquí vamos matando mientras a personajes y cuando llegue el caballo pues nos vamos a subir y nos vamos a dirigir al punto de ubicación, pero no tendremos que llegar de una, o sea, tendremos que esperar un poco. A poco. Y justo antes de llegar, vamos a esperar acá 20 minutos, o Acogese sea, el temporizador. Pones 22 por si acaso para recibir la recompensa completa. Un tip es coger a Era Doyle con las propias manos, o sea, sin subirla en el caballo eh, para que no se nos escape. Y se preguntarán por qué nos fuimos tan rápido del lugar. Es porque si no nos matan y nos atrapan. Entonces ya aquí, después de los 20 minutos, eh, va a aparecer el personaje y pues vamos a recibir la recompensa de... $225, dólares, $48 pepitas de oro, $1,500 de experiencia y $1,875 de experiencia de caza recompensas. Y si te va a mirar a esperar los 25 minutos, la recompensa eh, va a ser más o menos de $213.75, $44 pepitas de oro, $1,350 de experiencia y $1,700, no me acuerdo, de experiencia de caza recompensas pero yo sinceramente prefiero esperar 20 minutos y recibir la recompensa completa que por pereza eh, esperar 15 minutos nomás y que me paguen mucho menos. Y a pesar de que hay trucos mucho mejores, yo hago este cada 30 minutos y gano alrededor de 900 dólares al día. Entonces bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal, compartanlo y nos veremos en otro video. Chao. Oh, Chao.